En el día de ayer, eh, tal y como preguntas, eh, Wilman y su acompañante, el Maco, en un enfrentamiento con la Policía Nacional, cayeron abatidos en este enfrentamiento. Eh, Wilman, conocido por todo el mundo, era una persona que lideraba una estructura eh, criminal aquí en San Francisco de Macorís, con ramificaciones en otras partes del país. ...dedicada al narcotráfico, al secuestro, al, a la desaparición de personas y al sicariato. Un elemento sumamente temido por la zona en el día de ayer, reitero, eh, enfrentó unidades de la Policía Nacional y cayó abatido. Se le ocupó en el momento eh, tres armas de fuego calibre 9 milímetros, eh, tres cargadores eh, eh, para 30 cápsulas y uno de 17 cápsulas dos vehículos eh, marca Sonata y dos motores hay un tercer vehículo donde las autoridades entienden que era el que daba el soporte operativo y de defensa a este elemento donde quiera que se veía y donde viajaba un fusil o algunos fusiles, se le dio persecución pero lamentablemente no se pudo apresar emprendiendo la huida por el área de los Aguayos. muchas gracias. A la, a la... Una... ¿Qué ocupó? El allanamiento hasta ahora no se ha hecho, alrededor a los alrededores de la residencia donde vivía este elemento se ocuparon eh, 15 pacas de marihuana, una, una pistola igualmente calibre 9 milímetros que se encontró enterrada en los alrededores.